Es un honor para mí, como Gobernador del Guainía, darle la bienvenida a este acto de apertura convocado cada año por nuestro Centro de Formación Sena. A todos los ponentes, conferencistas, aprendices y demás asistentes a este evento, reciban un saludo afectuoso de esta Administración Oportunidades para Todos. Me siento orgulloso y contento de poder asistir a este evento que resalta la capacidad de nuestros aprendices SENA de contribuir a la innovación y avances en las diferentes líneas de investigación. Yo como aprendiz SENA y en representación de la Gobernación del Guainía, aprovecho este espacio para invitar a todos los estudiantes aprendices, empresarios y a todos mis guaiñanos que se vinculen a este tipo de proyectos que visibilicen el potencial que tenemos en nuestro departamento para la innovación y el emprendimiento y así generar una ventana de oportunidades para que todos nuestros aprendices, instructores, docentes puedan mostrar sus trabajos, pero de la misma forma conocer las últimas tendencias a nivel nacional y mundial. Damos paso a nuestros conferencistas, no sin antes agradecerles por darme la oportunidad de hacer parte de este maravilloso evento. Muchas gracias, Dios los bendiga.